con este tema muy interesante al respecto de la disciplina y cómo podemos usarla eh, principalmente para nos dar un soporte en los momentos de dificultad, de muchos cambios y de adversidad. como fue, por ejemplo, este periodo de la pandemia donde nuestra rutina ha cambiado, muchas cosas no podíamos controlar? Todo a nuestro alrededor eh, se quedó diferente de aquello que esperábamos. Entonces, en contextos así, ¿cómo puedo eh, mantenerme con este sentimiento de estabilidad, de seguridad, con la ayuda de la disciplina? Y ahí les invito a hacer esta pequeña profundización, esta pequeña reflexión. Para tanto, podemos... Eh, tomar un poquito, pocos eh, segundos, un poquito de tiempo, nada más para llegar a este espacio, volver nuestra atención, no solo a este tema, pero a nosotros mismos, regalando un espacio de autocuidado, de autoreflexión, de introspección y poder acompañar este breve comentario, esta breve charla, tratando de eh, traer mis propias experiencias. Y tra tratando de poder usar también como sugerencia para hacer algún cambio que yo pueda realizar para traer beneficio a mi propia rutina. Así que podemos respirar profundamente, soltar todo lo que ha pasado durante el día de hoy y permitir estar en el aquí y el ahora. Muchas gracias. Entonces... Quisiera empezar tratando al respecto de esta palabra disciplina que tiene algunos conceptos relacionados a ella que a veces son inconscientes o no, pero que traemos eh, de nuestro histórico tal vez, de nuestros relacionamientos, relaciones, de nuestras experiencias pasadas o de situaciones que hemos, hemos vivido, o de algo que hemos escuchado, entonces para muchos hasta la disciplina puede estar relacionada a veces con la palabra obediencia, con la palabra sumisión, un sentimiento feo de obligación, de rigidez, y si yo no cumplo reglas yo recibo castigo o punición. Entonces hay una carga muy negativa alrededor de esta palabra disciplina. Pero la idea es eh, empezar a quitar este peso que en realidad no, no está eh, totalmente acuerdo de acuerdo a lo que realmente significa la disciplina. Por creencias, eh, hemos a veces relacionado o asociado situaciones negativas. Entonces la idea hoy es soltar estas creencias y abrir nuestras mentes y corazones para poder entender mejor lo que la disciplina es y cómo puede ayudarme en mi día a día. En realidad, la disciplina es un camino para nuestro propio bienestar. Es la forma como yo mismo puedo hacerme responsable por mi propio estado de bienestar, de salud, del objetivo, la meta que yo quiero alcanzar en términos físicos, emocionales, espirituales. Es muy abrangente. La disciplina se vuelve este camino que me permite eh, transformarme, que me permite cambiar aquello que yo deseo. La disciplina se vuelve este camino porque me permite actuar con regularidad, actuar con orden, con ritmo, me da estructura para mantenerme en esta dirección. Entonces. Se puede traducir la disciplina también como hacer lo que se necesita hacer en el momento exacto y en el lugar exacto. Entonces, todas las veces que yo logro realizar algo que yo necesito hacer en el momento que yo necesito hacer, en el lugar donde yo debo estar a fin de... de ser responsable por mi propio bienestar, todas las veces que logro hacer eso, estoy conquistando un poquito más, avanzando un poquito más en esta dirección. Y eso me trae un logro, me trae un poder interior muy fuerte. Cada vez que logro realizar este tipo de comportamiento, voy aumentando mi poder de voluntad y este poder interior. Es lo que me permite también empezar mi transformación interna. Muchas veces puede empezar de una acción externa, pero influye directamente con mi estado interno. El sentimiento de poder interior, de poder de voluntad, que me va a dar eh, energía para transformarme también. entonces ya, ya es un, un concepto, un entendimiento de la disciplina totalmente diferente de, de aquellos aspectos negativos que están enraizados en creencias, relacionados con otros tipos de contextos. Entonces, en este momento podemos ver que la disciplina está en mi favor. Y entonces podemos ver un pequeño ejemplo de cómo ponerla en la práctica en nuestras vidas tenemos dos fotos dos imágenes eh, el lado izquierdo hay una imagen de un bosque los dos bosques son muy parecidos pero de un lado vimos una mata, un bosque muy cerrado como que cuando uno va al parque a la montaña a hacer una caminata a veces uno va caminando, pero el camino no está claro, el bosque está muy cerrado. Entonces, eh, como que vemos muchos obstáculos. Y entonces, a veces nos quedamos sin saber lo que hacer, sin saber en qué dirección seguir. Entonces, a veces, si no hay esta claridad, desperdiciamos energía. Porque vamos en un camino y vemos que no es un camino. Es, parece un camino, pero no es. Entonces, entonces tenemos que ir, gastamos de energía y nos devolvemos al mismo lugar. Y vamos a otro camino, igual nos confundimos, tenemos que devolvernos al mismo lugar. Entonces hay un gasto de energía muy grande. Entonces en estos casos, para poder superar, Algún bloqueo, alguna, algún obstáculo, alguna diversidad, la disciplina nos ayuda. Con pequeños pasos, con pequeñas actitudes, yo poder crear un camino entre esta mata cerrada, este bosque cerrado, que me lleve a mi objetivo, que me eh, permita moverme en la dirección que yo deseo. Eh, claro que en el inicio, esto va a requerir mucho esfuerzo porque en el inicio, para crear un comportamiento que antes no había, necesito poner mi esfuerzo, como eh, abrir un camino en el bosque. Hay que retirar los obstáculos, retirar los troncos, las piedras y crear este camino, Sí exige esfuerzo pero con el tiempo, la consistencia, este camino se va volviendo cada vez más claro porque eh, voy percor percorriendo por esta dirección y voy abriendo espacio. Y me va quedando más fácil caminar por este camino porque ya no hay tantos obstáculos, ya lo he superado antes y veo claramente la dirección por la cual estoy siguiendo. Este este comportamiento se va volviendo más natural, se va exigiendo menos esfuerzo y me va facilitando mover con más fluidez en la dirección de lo que necesito, de lo que yo quiero. Esta es otra forma de representar la misma situación. Por ejemplo, Estoy yo en el centro y alrededor están las situaciones que suceden. Y las situaciones como que desencadenan o hacen emerger emociones dentro de mí. Las situaciones que están afuera afuera en mi entorno, yo no las puedo cambiar. Van a suceder. Es como realmente lo que sucedió durante la pandemia, o cuando uno tiene que hacer algún cambio debido a alguna circunstancia. Eso sucede con todos, entonces sí, eh, las situaciones van a cambiar. Y también nuestras emociones. Eh, muchos, muchas emociones emergen o son creadas porque son disparadas por alguna determinada situación de afuera. Y yo las voy a sentir. Está bien. Pero así como las situaciones, las emociones también van a cambiar. No es que voy a permanecer constantemente triste. Constantemente enojada. O constantemente insatisfecha. Debido a determinada situación. No. A veces... Pueden emergir situaciones adversas que desencadenan emociones negativas, pero eso va a pasar. Es importante saber qué va a pasar, no va a ser constante. Pero sí lo que va a ser constante soy yo. Tener claro quién soy yo, saber que yo puedo estar en el centro, tomando una distancia de aquello que sucede a mi alrededor y de mis propias emociones, porque yo no soy mis emociones, las emociones vienen y van. Entonces, permito que vengan, que vengan, pero también permito que se vayan. Mientras tanto, yo permanezco y cuando yo estoy centrada en, en la conciencia de quién soy, en la conciencia de lo que es estable en mí, Independiente de los cambios que sucedan afuera, yo puedo tener una mirada distinta. Puedo tener una mirada más clara y puedo tomar una decisión de cómo voy a actuar. Y cuando yo tomo esta de decisión, la disciplina es esta energía que me hace poner en la práctica la decisión que yo tomo. Entonces, podemos volver otra vez. En esta imagen de, del bosque cerrado, cuando eh, nuestra visión está muy enfocada con lo que sucede afuera, con todos los cambios, las situaciones adversas, los obstáculos que a veces eh, suceden en diferentes situaciones. Cuando mi mirada está solamente afuera, realmente eh, me veo en esta situación eh, me veo sin dirección, todo lo que hago, mis acciones eh, representan un desperdicio de energía para mí porque estoy actuando de una forma eh, muy confusa. Eh, me siento internamente lleno de emociones negativas que me desmotivan, que generan adentro un sentimiento de incertidumbre y la confusión sigue. Y como respuesta a este estado interno muy negativo, empiezo a buscar afuera porque mi atención está afuera. Empiezo a buscar afuera también algo que me pueda traer una recompensa o un placer inmediato para tratar de sanar o para tratar de, de quitar este sentimiento negativo que está dentro. Entonces a veces, en vez de poner esfuerzo para empezar a abrir un camino en la mata, en el bosque, empiezo a dejar, abrir mano de este esfuerzo para buscar de una vez algo que me dé un placer inmediato para salirme de, esta, de, esta, de estos sentimientos negativos. Entonces en vez de despertarme temprano, y para hacer un ejercicio de meditación o hacer una caminata, algo que me va a mantener, ayudar a mantener mi estado más, eh, con más energía, con más claridad, empiezo a dejarme atraer por un placer inmediato. No, no, no, voy a dormir un poquito más. Voy a quedarme aquí un ratito más, pero eso no me hace avanzar. El bosque va a seguir cerrado. <risa> me va a exigir menos esfuerzo y voy a lograr apenas un placer o una recompensa inmediata, muy temporal. Y luego voy a volver a esta misma situación de confusión, de incertidumbre y de desmotivación. Entonces, en este caso, cuando yo me vuelvo mi atención hacia afuera, me quedo confundida. Es como esta imagen de este eh, huracán, que al, alrededor, afuera, hay mucho, hay mucho movimiento, confusión, pero adentro hay una estabilidad. Entonces la idea es eh, tener una mirada hacia adentro y desde adentro poder elegir cómo voy a actuar, cómo voy a usar mi energía para poder lidiar o manejar esta situación. Entonces, cuando dejo de buscar afuera, de poner mi atención afuera, empiezo primero a mirar hacia adentro, hacia lo que es estable, hacia lo que yo soy realmente, hacia lo que no cambia, independiente de lo que está sucediendo afuera. Entonces, esto me da una dirección, un norte, un norte de para dónde quiero ir, de acuerdo con quién yo soy. Cuando puedo tener conciencia de quién soy, conectarme con mi esencia, conocer mis principios, poder vivir en base a mis principios, queda claro dónde quiero llegar, qué tipo de persona quiero ser. Entonces, ya puedo eh, tener más clareza para dónde quiero ir y llegar. Entonces, puedo usar mi energía con precisión en esta dirección. Cuando miro hacia adentro y conozco, conozco a mí mismo, puedo conocer también cuáles son mis recursos internos, cuáles son mis cualidades, mis capacidades. Y puedo, y puedo usarlas para poder construir este camino, abrir espacio en este bosque cerrado y poquito a poquito, día con día, ir abriendo esta dirección, este camino, para que pueda encontrar esta recompensa o este placer o este logro, esta adquisición, no de una forma temporal, pero de una forma más duradera. Entonces, abro mano de una sensación muy eh, corta, de corto plazo y de, de mucha eh, que no dura, abro mano de tener esta experiencia porque invierto en mí mismo en el sentido de construir, de poner eh, un bloque en el camino que voy a trillar que voy a caminar para lograr una adquisición más duradera. Como que para, para eh, mantener mi salud, mantener mi bienestar. Entonces día con día, mis actitudes, mi comportamiento, mi comportamiento en este, en este sentido, en esta dirección, en este proceso, ya me trae este logro. De que yo siento que estoy hacien, haciendo la cosa correcta para mí mismo. Yo me estoy responsabilizando por cómo yo quiero sentirme. Entonces, cada vez que doy un paso con estas intenciones, eh, la recompensa es... Eh, me va dando más fuerza para proseguir. La recompensa no es... Eh, una experiencia sensorial. La recompensa es una realización personal. De que yo estoy usando mi voluntad personal para actuar de acuerdo con mi conciencia. Entonces, esto me da un sentimiento interno de mucha seguridad, de estabilidad y claridad. Y es esto que me va a dar el soporte para cuando yo estuviera en situaciones de inestabilidad, de cambio, de adversidad a mi alrededor, afuera de mí. Entonces, vimos que la disciplina es, es un camino en realidad para nuestro propio bienestar, pero al final este bienestar es la conquista de nuestra libertad. Entonces, uno puede pensar que la disciplina es algo muy cerrado, rígido, o como si fuera una jaula, pero es totalmente al contrario. La disciplina es el camino que me permite conquistar mi propia libertad. Porque es a través de ella yo pongo en práctica mis decisiones. Entonces, se transforma eh, en acción y estas acciones van llenando de poder mi voluntad cuanto más actúo en esta dirección más mantengo consistencia en estos comportamientos que van a garantizar mi bienestar más estoy firmando o expresando este compromiso conmigo mismo. Entonces asumo este compromiso eh, con mis principios y con mis objetivos y metas. Y este compromiso me ayuda a mantenerme en este camino, porque van a venir otros obstáculos, van a venir otras atracciones que pueden quitar mi atención o me pueden hacer... Eh, desperdiciar esfuerzos, pero tengo que volver a este compromiso conmigo mismo y cuanto más eh, eh, ejerzo este poder de voluntad y actúo de acuerdo a ello, a mi conciencia, a, mi, a mis principios en dirección a mis objetivos, más voy desarrollando la precisión con la repetición día con día de estas actitudes, de pequeñas cosas que yo elijo hacer, sea despertar más temprano para realizar un ejercicio de meditación, sea cocinar, sea eh, realizar cualquier tarea que me van a ayudar a desarrollar eh, una mejor habilidad con algo, desarrollar eh, una mejor relación conmigo mismo o con los demás. Esto todo con la repetición y manteniendo esta intención de estar conectado con estos principios, mis valores. Todo eso va haciendo con que el camino se vuelva cada vez más eh, claro y fácil de ser percorrido, de ser recorrido, porque voy eh, abriendo este espacio en medio de aquel bosque cerrado hasta poder realmente disfrutar de la libertad que es no dejarme influenciar por nada de negativo que esté afuera, ni mismo adentro, afuera representado por el entorno que va siempre a estar cambiando y adentro representado a veces por emociones que pueden ser negativas que a veces surgen pero ni mismo eso me deja afectar porque estoy conectada con con esto que es estable estable en mí mi conciencia de quién yo soy y de la dirección y de la meta que quiero llegar soy responsable por llegar allá porque estoy desarrollando esta autodisciplina como este camino, hasta mi propia libertad, mi propio bienestar. Y entonces, este camino de la disciplina, cuando está basado o enraizado y mi propio autoconocimiento es que realmente va a ser impulsionado hasta esta meta de ser libre de las influencias, de las adversidades que suceden afuera o mismo de las oscilaciones, de, de, de las fluctuaciones de mis emociones. El autoconocimiento es la clave porque... Cuando yo logro volverme adentro, eh, desidentificarme con lo que es, es superficial. Ir más allá de apenas un nombre, una forma, un rol. Voy más allá de esto que siempre va a cambiar. Voy a, a estar envejeciendo. Voy a cambiar mis roles. Entonces, eh, suelto esta identidad que no es, eh, no es la verdadera, va a siempre cambiar. Y vuelvo adentro para experimentar realmente lo que siempre va a permanecer estable adentro. Que es esta conciencia de que realmente soy el ser espiritual que en realidad... Da vida al cuerpo que actúa, que se comporta de determinada manera, que se relaciona con las personas, que desarrolla sus papeles. Entonces, eh, mi conexión con mi identidad verdadera y espiritual me va a garantizar desarrollar el autorrespeto que yo necesito para mantenerme firme con mis disciplinas de una forma eh, interna, con una motivación muy personal e íntima, sin depender de lo que sucede afuera. Que nadie tenga que me decir lo que tengo que hacer o no, ¿verdad? Pero es, es una voluntad interna, porque yo respeto a mí mismo y sé que todo esfuerzo que voy a hacer en esta dirección, va a valer la pena porque yo valgo este esfuerzo, yo valgo mi propio esfuerzo, desarrollo el auto respeto en base a conocerme desde mi identidad espiritual y toda vez que logro actuar en base a eso voy conquistando confianza en mí mismo, confianza en mis propias cualidades en mis propias capacidades que si sí voy a poder lograr caminar en este sendero que el inicio va a ser difícil, va a exigir esfuerzo, pero todo esfuerzo va a ser válido. Y cada vez que yo logro dar un pasito pequeño cada día, voy a sentir más confianza en mí mismo. Y esta confianza me va a permitir llegar más lejos. Como la historia de la tortuga y del conejo. El conejo estaba ahí, es muy veloz, tenía mucha capacidad. Pero su atención estaba dispersa. Entonces no se concentraba, desperdiciaba su tiempo, su energía. Pero la tortuga siempre concentrada, focada en su dirección, en su meta. Y iba en su ritmo, en el ritmo que ella podía mantener con constancia. Y al final logró llegar al final de la carrera antes del conejo. Entonces. Conocer a uno mismo, respetando nuestro ritmo, respetando eh, nuestras capacidades y poquito a poquito ir ampliando. Y tratar de desarrollar esa disciplina con mucha levedad, mucha flexibilidad. Si en algún momento eh, tal acción o comportamiento ya no me sirve más, puedo soltarlo y crear otros. Tener esta flexibilidad y también actuar con mucha honestidad. Honestidad con quien yo soy. Y poder eh, manejar mis emociones como si fuera un río. Eh, entender que el río tiene su propio camino, su propio percurso. Y las emociones como si fueran el, las aguas del río. Dejar que fluyan. No tratar de bloquearlas, dejar fluir, entender que tiene su camino y lo dejo fluir. Y van a pasar, entonces persisto, mantengo mi constancia, mantengo la disciplina, permito que las emociones fluyan y me mantengo honesto conmigo mismo, con lo que yo sé quién soy y con aquello que yo me propongo a mí mismo con mi meta, con mi objetivo, con quién realmente quiero ser. Y la disciplina me va a ayudar con esta transformación. Entonces, les invito para hacer un pequeño ejercicio de introspección. Para poder mirar un poquito hacia adentro. Y verificar en mi propia rutina qué tipo de comportamiento o acción que realizo que a veces no me trae mucho beneficio. Y sí, me hace sentir más cansada, cansado, me hace desperdiciar mi valioso tiempo, mi energía. Y la mayoría de las veces son pequeñas acciones que a veces pasan des desapercibidas durante el día. Y si logro identificarlas, Procuro soltarlas, entendiendo que puedo hacer diferente, abrir espacio para nuevas acciones, coman una nueva actitud, crear un nuevo comportamiento que sí esté más alineado con mis principios, con mis valores con aquello que realmente soy y con aquello que profundamente deseo desde mi corazón con esta meta, este compromiso De poder transformarme en quien realmente quiero ser. Hago este compromiso porque reconozco en mí mismo el valor que tengo. Todo y cada esfuerzo que hago para garantizar mi propio bienestar, para responsabilizarme de mi propia vida, vale la pena. Y conecto me con esta fuerza interior, este ser de luz que soy, y permito que esta luz claree mi camino. ayudándome a actuar de acuerdo a quien realmente soy, a esa esencia, a ese ser auténtico, real. Y poco a poco, voy volviendo. Al aquí y a la hora. Om shanti. Muchas gracias. Espero que todos tengan una buena semana y nos vemos pronto en otra actividad. Cuídense bien.